El tema de manera simple y sencilla ha sido abordado, ha sido externado de muchas formas, lo que tiene que ver con la delincuencia. Muchos sectores se han pronunciado, personas han estado externando opinión en este sentido y es cierto, hay fenómenos de delincuencia, hay hechos delictivos que a muchos de nosotros nos preocupa el tema de la seguridad. Ahora, pero hay hechos que llaman poderosamente a la atención cuando suelen ocurrir. Hechos que muchas veces nosotros nos quedamos sin explicación y sin una razón por qué ocurren los hechos. Hemos escuchado nosotros siempre decir de manera muy puntual que la sorpresa es de quien la da. En el caso precisamente cuando ocurre un hecho que tiene que ver con un asalto o atraco como se le llama popularmente o cuando se le tiran a uno como dicen aquí los muchachos en el canal. Digo esto porque precisamente en esta semana se vio a través de un video de redes sociales grabado gracias a una cámara de seguridad cuando un ciudadano venía atravesando precisamente por la avenida Charles de Gord, próximo al 9 de la carretera Mella. En esta zona se ve este ciudadano cuando, cuando cruza de un extremo a otro de la vía. Este ciudadano es sorprendido por un jovencito que estaba precisamente parado en la esquina donde él le correspondía cruzar. Este joven sorprende a este ciudadano de una manera que nosotros no nos explicamos. Precisamente lo sorprende, cuando lo sorprende que se le va arriba e intenta forcejearlo y agarrarlo precisamente por la cartera, para intentar despojarlo de su cartera o del celular en su defecto. Señores, pero un hecho que a nosotros nos llama poderosamente a la atención ¿Cómo hay ciudadanos que se están prestando a tantas cosas de atreverse en la vía pública a asaltar otra persona? Asaltar otra persona, pero precisamente sin vérsele una alma visible que pudiera aportar con esto. Cuando digo alma, me refiero a una arma blanca o a una pistola o a un revólver que pueda tener. Señores, de manera inexplicable para nosotros, este individuo Asalta a este otro caballero precisamente en esta zona aquí de las Charles de Gaulle. Señores, y es que todavía el temor que sentimos los ciudadanos por la delincuencia nos tiene tan cegado que a veces perdemos de vista hasta con lo que nos están asaltando, ¿sabía? No solamente perdemos de vista con lo que nos están asaltando, sino que no vemos la condición física que pudiera existir entre usted y el asaltante. Pero es inexplicable cómo usted puede ver que en plena luz del día, en plena vía pública, asaltan a una persona en una de las calles de aquí de Santo Domingo, señores. Usted me diría, ¿y dónde está la policía? ¿Dónde están las autoridades? Sí, pero los ciudadanos también tenemos que hacer una parte que no corresponde. Señores, señores, usted se preguntaría, pero uno no puede poner en peligro su vida, no, pero mínimamente podemos defendernos por Dios, mínimamente tenemos que defendernos ante un hecho de violencia como este, señores, no están asaltando y no estamos ni siquiera viendo con qué nos están asaltando, señores, no están despojando de nuestra pertenencia y ni siquiera nos percatamos a ver cuál es el alma que pudiera tener para despojarnos de lo que nos pertenece, la delincuencia se está jugando con la sociedad, no con las autoridades, y es con la sociedad. Señores, y esto es una afrenta a la sociedad en sentido general. Y esto es una afrenta totalmente que se está haciendo en contra de la sociedad, en contra de usted, ciudadano. Si hacemos una comparación simple de la condición física de ese ciudadano y ese jovencito que lo está saltando, Usted diría, pero ese hombre puede atestrayar a ese otro que lo va a despojar de su pertenencia. Señores, la delincuencia se está jugando y va a provocar que cuando se detenga en un hecho como este, se vayan en turba y lo masacren, señores. Estamos viendo que los delincuentes ya se sienten con mucha fuerza y mucho poder sobre los ciudadanos y están actuando de una manera que despojan a cada quien de su pertenencia, sin ni siquiera ver el peligro que se pueden exponer a cualquier reacción que pueda tener ese ciudadano. Señores, no nos explicamos cómo se llevó a cabo este asalto, pero este ciudadano fue despojado de sus pertenencias de manera simple y sencilla por este otro jovencito, señores. Un jovencito que pudiéramos nosotros, por las imágenes que se ven ahí en pantalla, decir, pero este jovencito no tiene 200 libras, no tiene 100 libras. Y miren cómo se enfrenta a este otro ciudadano, le va arriba y lo despoja de sus pertenencias, señores. Hay que tomar en cuenta que están ocurriendo hechos, pero los ciudadanos tenemos también que hacer nuestra parte y por lo menos, mínimamente, defendernos frente a la delincuencia.